Porque estoy cansado de estar todo en Y yo, hijo, ¿Conmigo hijo esta noche. Porque estoy cansado de estar todo río. La mujer la hizo, dio hueco a del hombre y nunca que viva sola sin marido. La mujer la hizo, dio hueco a del hombre y nunca que viva sola sin marido. Ay, en la puerta de tu casa hay un campo. Cuando llega la noche no se ve. En la puerta de tu casa hay un chaco. Y cuando llega la noche no se ve. Yo quería ver caído no, siempre en tu casa, brazo, pero tú se fue en la frente a la Brazo, pero usted fue en la que siempre en tu brazo, pero usted fue en la pared. hay un chaco que cuando llega la noche no se ve en la puerta de su casa hay un chaco que cuando llega la noche no se ve hacer mi pedazo, pero no te fuiste para lo que te fui. Yo quería verte que caer, siempre tendo un brazo, pero tú te fuiste más lejos Cuando usted sea de mi pueblo, cuando usted sea